el reciclaje hace 10 años, pues creo que es una forma de sobrevivir y pues para colaborar un poco con las la ciudad. Me gustan los reciclajes son la Leonora, la Alta y la Baja Leonora, la Alta Suiza y ¿qué? por la Villa Hermosa. Llevo 20 años reciclando, eh, para mí es muy positivo porque económicamente... Ayudo a mi familia, aunque anteriormente yo trabajaba, pero desafortunadamente yo caí en la droga. Al principio yo me sentía mal reciclando, pero hoy observo que aunque no, no interesa que los demás, que las personas, que, que las situaciones, que la gente lo miro mal o una cosa, no. Yo me siento bien y me siento feliz porque en cierta forma el reciclaje es algo que que le sirve a la vida, a todo el mundo. Hay dos clases de habitantes de calle que son, los que estamos trabajando, estamos trabajando bien, cogemos, amarramos las bolsitas, las dejamos organizar, pero resulta que llega y pasa otro que no viene reciclando, que no ama, viene buscando elementos importantes para ellos, como son gallos, cosas para rebuscarse. El reguero, que el reguero es un problema social, muy tenaz que realmente eso es lo que está dañando al verdadero reciclador ¿sí ve? las dificultades de reciclaje son esas que a veces se encuentran mucho mugre, mucha basura o sea, muchas cosas que en realidad ya no es fastidio coger si sí, claro toca es el reciclaje para o sea, separarnos el papel, la pasta la chatarra todo que hay que separarlo y por supuesto traerlo sea, separado a la zona de reciclaje para venderlo. El tema, el tema de, de la separada de los, de los materiales, es muy interesante y muy bueno. Aunque en realidad para mí es, me, da, me da, igual separar, es bueno porque me facilita, me facilita a mí el, el trabajo. Pero en realidad para mi cara es de importancia eso. Es que la gente se siente incómoda con las basuras por los requeros. Por eso sería, es bueno la seleccionada, pero nada se gana la gente con separar, pero pasa otro muchachito, hace el reguero. Entonces dicen ellos, separamos, pero veas las basuras como están. Y eso me ha ocurrido por experiencia propia, lo digo, o sea, yo he llegado, la gente ya tiene esa, eh, esa psicología, he encontrado los materiales separados de más de un sitio. Pero resulta que las otras basuras, pasó otro, otro muchacho que no, que no está interesado en el reciclaje, rompió las basuras. Muchas personas lo ven a uno como digamos, por ejemplo, lo miran así por encima del hombro, así porque hay que uno va a sucio, con un costal a reciclando, y es esa es una de las dificultades que hay. Me siento orgulloso de ser reciclador, ¿por qué? Porque en paz estoy colaborando con mantener... La ciudad limpia y sí es una forma de sobrevivir. Bueno, el reciclaje es lo más importante que tiene la vida, porque es la vida, es la materia, la materia prima de la vida. La materia prima de la vida es todo lo que consumimos diariamente. Y si lo gastamos y si lo, lo perdemos, entonces ¿qué va a haber en el futuro? Nada. Pura, va a estar enterrado el reciclaje por abajo de la tierra dañando la naturaleza y además de eso no, no va, a haber, va a dañar los alimentos de la tierra, todos esos químicos.